No, es que la cantidad de gente que hay en, un, en una ciudad. Espera, sí ¿es como algo más monótono, más intenso, así como muy, muy aglomerado y todas esas cosas? O sea, como una cosa encima de otra. Eh, no puede ser que eh, por metro cuadrado ¿ah, te metan 10 personas. Si tú pones un metro cuadrado, ¿ah, no, puede, no pueden haber 10 personas porque es eh, eh, meter en una lata de sardina. ¿Ah? que te caen hipotéticamente seis sardinas, meter 20. Las vas a meter, pero te van no a quedar completamente aplastadas. Bueno, eh, te genera mucha comodidad, eh, tenéis plusvalía, tenéis todo cerca. Con la conectividad, tengo el metro ahora en la esquina de mi casa, tengo micros para todos lados, puedo caminar al centro. Por ejemplo, yo trabajo en el centro. Ya, y muchos se han ido para arriba. A mí me encanta todo lo que hay en este mundo que hay aquí, todo el tema de comercio, hay cines, teatros, plazas, hay muchas cosas que uno podría, pero creo que se han ido deteriorando en parte también. Es que hay mayor accesibilidad cuando a la, al momento de hacer trámites, es más accesible ir a las oficinas que uno necesita y es menor el tiempo de transporte. Eh, el ruido, eh, la contaminación, eh, el hecho de no tener espacios verdes suficientes. Hoy día lo que se privilegia es construir en altura y realmente se construyen moles que no tienen un sentido estético alguno y es extraño, o sea, hay algunas excepciones en barrios más altos, pero aquí en el centro, por ejemplo, tú ves que este último tiempo, los últimos años... ...es un crecimiento exacerbado de grandes edificios... ...y se pierde, se pierde el, el equilibrio entre la naturaleza... ...los espacios verdes... ...y tampoco hay una identidad por barrio. El ruido, la contaminación acústica es impresionante... Eh. ...que la gente quiere vivir más cerca de, de los trabajos... ...o qué sé yo, de hospital o donde sea... ...que lo hagan bien planificado... ...que sean lugares ricos para vivir... ...que haya un entorno bonito... ...que los departamentos no sean tan chiquititos... ...y que uno escuche al vecino como que fuera parte de uno".